Hola amigo, amigo, hoy un día más te pregunto algo importante para que las reflexiones y para que te des cuenta de hasta dónde eres capaz de llegar. Y te pongo sobre tu mano 10 puntos indispensables que seguro, seguro están dentro de ti para ser absolutamente imparable, es más, ante tu propio asombro. Te hago pensar, ¿verdad? Esa es la idea principal, que piensas, que no pares de hacerte preguntas. Como siempre te digo, es la mejor manera de aprender. Aquí dices allí para ayudarte, inspirarte, motivarte y sobre todo movilizarte. Hoy te presento 10 puntos imprescindibles para sentirte tan imparable que incluso te sientas asombrado de ti mismo. Comprendo que te pueda resultar raro lo que te acabo de decir. Sin embargo, me vas a dar la, la razón. Porque tú sabes que tú ya de por sí eres una persona altamente imparable y resiliente. Punto número 1. La principal, la esencia. Confía en ti mismo. La esencia, la piedra angular de ti de tu evolución, de tu desarrollo. Confía aún con miedo, porque el miedo es una parte de ti, no un todo. Recuérdalo. 2. sé sincero contigo mismo, porque si te mientes te vas a sentir culpable. Y no hace falta, no es necesario, no te ayuda. 3. no temas al fracaso. No temas al fracaso porque el éxito está lleno, lleno de pequeños fracasos. La palabra fracaso, La palabra fracaso suena muy fuerte, sin embargo, un pequeño fracaso puede ser... Pues como ponerte un calcetín de un color y otro de otro. Eso es un pequeño fracaso. Fíjate qué tontería. 4. No, no todo en esta vida es dinero. Hay importantísimos magnates de las inversiones que en su momento apostaron por el dinero tanto tanto que perdieron la familia e incluso que perdieron la pareja. Y luego hacen donaciones para limpiar su conciencia. Gran, gran equivocación. El dinero ya está probado estadísticamente que da la felicidad. Pero eso no significa que sea toda la felicidad. Por parte del dinero. 6. No pares de hacerte preguntas, puesto que de ahí aprenderás día a día y serás más humilde. 7. Admira, no envidies, porque a esa persona a la que envidias eres tú. Es tu futuro. Así que no tiene sentido envidiarla. Admírala. 8. Alégrate de los logros ajenos. 9. Alinea lo posible de tus valores a tu estilo de vida. Serás mucho más feliz. Ayuda con desinterés profundo y amor incondicional, pues no sabes cuándo tú vas a necesitar la ayuda de los demás. Y por tanto, seguir aprendiendo. Y 10. Deja que tu interior te lleve. De vez en cuando, no es todo racional en esta vida. Muchas veces es el propio interior el que te va guiando, el que hace que tomes pe decisiones, pequeñas decisiones que apenas son imperceptibles. Y sin embargo, das el paso. Así que deja que a veces sea tu interior, tu esencia, tu energía, la que te guíe. Como bien sabes, solo por poner siempre... Dinámicas o mini dinámicas en este caso, quiero que te preguntes en cada uno de los 10 puntos, ¿qué parte de ti se niega a creer ese punto en concreto? Por ejemplo, ¿la primera? ¿O la segunda? ¿O la, la última? Deja que tu interior te guíe. Seguramente, si eres escéptico, dirás: ¿por qué tengo que dejar que mi interior me guíe? Si racionalmente me ha ido muy bien en mi vida. Y casi seguro que tendrá razón. ¿Te habrá ido bien en qué? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas concretas de tu vida te habrá ido bien? Y en las otras, sabes que no te ha ido tan bien, ¿verdad? Somos un todo, somos una fusión de muchísimas cosas. Y por tanto, cada una implica un tipo de energía diferente que se integra con las demás. Date el permiso de ver cómo van, cómo vienen, cómo surgen y cómo van esas energías hacia el futuro desde el presente. Así que cógete cada punto que te acabo de dar de estos 10 imparables ante tu propio asombro y escribe al principio de cada frase que te nazca solamente y por qué no y por qué no hacia dónde te lleva. Es eh, sorprendente, te lo aseguro, hacia dónde te lleva. Espero que disfrutes de esta dinámica. Un abrazo. Hasta la siguiente.